Amigas amigos amigos, pues es un placer para mí estar aquí con motivo de la inauguración de este octavo encuentro Aporta Emprendiendo con, con Datos Públicos. La reutilización de la información y de los datos que, de, que tiene la Administración Pública contribuirá sin duda al desarrollo de una sociedad más avanzada y nos abre la puerta a todo un abanico de posibilidades de crecimiento económico y social. Esta no es una edición más. Este año hemos querido incidir en el valor eh, de los innovadores de este país, en la capacidad de un grupo de valientes para desarrollar grandes ideas de negocio eh, y servicios inspiradores para la sociedad a partir de datos de carácter público. Eventos como los que organiza cada año, el proyecto Aporta, son fundamentales. En este caso concreto, estamos poniendo eh, en la misma mesa empresas públicas, administraciones públicas y empresas privadas, que estamos reutilizando los datos públicos y que vamos a identificar cuáles son las mejoras que necesitamos y qué podemos aportar, tanto desde el ámbito público como el privado, para tener los mejores resultados posibles de ese análisis de datos. Estos debates donde está Administración Pública y empresas reutilizadoras ayudan mucho porque así las instituciones que publican datos pueden ver en, pri en primera persona algunas empresas que están reutilizando esos datos y sus necesidades. De saber por anticipado los datos cuando se publicarán, de que existan espacios de canal y de feedback entre la Administración y los reutilizadores que sirven para poder mejorar la publicación y la reutilización y que se produzca el círculo virtuoso de los datos. No sé si sabéis que el viernes pasado La principal conclusión es que contamos en España con empresas eh, grandes, consolidadas en el sector de la gestión del dato, que son capaces de desarrollar servicios de valor añadido eh, que permiten una toma de decisiones eficiente por parte de sus clientes, que son tanto empresas pertenecientes al sector privado como empresas públicas. Vamos a seguir igual de comprometido que desde de, de 2009 eh, con la puesta en marcha de esfuerzos desde el punto de vista desde la Administración y en colaboración con el sector público para mantener eh, este eh, liderazgo a nivel europeo, la Estrategia de España de Nación Emprendedora, que digamos que es la línea directriz que vamos a seguir en todas las políticas que estamos poniendo en marcha, y eh, por supuesto dentro de este esfuerzo colectivo y colaborativo, tanto público como privado, como decía Cristina. Eh, ...que estamos poniendo en, en marcha... ...pues todo lo que tiene que ver con, la, con, la, con el sector del dato... ...porque ya es un sector industrial dentro de nuestro país... ...pues va a estar en, en, en primera línea. El objetivo no es acumular datos... ...como si tuviéramos un nuevo síndrome de diógeno ¿no?... ...debemos de centrarnos en la calidad, la usabilidad, la utilidad... Eh, ...el aprovechamiento, la actualización permanente... Enhorabuena a todos los ponentes. Eh, con estas palabras, eh, clausuro eh, el octavo encuentro aporta y estoy seguro que los organizadores ya están pensando en los retos que tendrán en el noveno. Muchísimas gracias.